UADC informa. Calidad académica. Las maestrías en Ingeniería Mecánica y Energía y Sustentabilidad Energética de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Torreón lograron ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Esto representa un reconocimiento público a su calidad con base en el proceso de evaluación realizados por el Comité de Pares, por lo que el PNPC coadyuva al Sistema de Garantía de la Calidad de la Educación Superior. Para los interesados en cursar alguna de las maestrías que oferta FIME, comunicarse al teléfono 871-757-0239. Coordinado por la Facultad de Enfermería Unidad Celtillo, dio inicio el Diplomado en Prevención de Consumo de Drogas en Adolescentes y Jóvenes. El Diplomado busca crear conciencia y sensibilizar a los profesores, profesionales de la salud y estudiantes sobre la importancia de su participación como agentes de prevención y detección del consumo de drogas en educación primaria, media superior y superior. Cuenta con valor curricular y tendrá una duración de 120 horas vinculación Con el fin de fortalecer el modelo de educación dual y continuar con la formación de profesionales con experiencia laboral, se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida de la quinta generación de Ingeniería en Davisa, Davisa en Ingeniería de la UADC. Ahí se entregó simbólicamente el equipo de protección a representantes de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura, formalizando el arranque del proyecto conformado por 10 estudiantes de ambos planteles. La Dirección de Investigación y Posgrado a través del Departamento de Divulgación Científica convoca a maestros, investigadores y alumnos de posgrado en la Máxima Casa de Estudios, así como al público en general, a colaborar escribiendo artículos de investigación en la revista Ciencia Cierta. La publicación es trimestral y es sobre divulgación científica que promueve y difunde el conocimiento científico, tecnológico y humanístico. Los interesados pueden enviar vía correo electrónico sus artículos a carlos.robledo@uadc.edu.mx a más tardar el 16 de septiembre de 2019. A través de la Escuela de Ciencias de la Comunidad se invita al público en general el 30 de agosto a asistir a las primeras jornadas de memoria y compromiso para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas a celebrarse en la Infoteca de Ciudad Universitaria de Torreón. Internacionalización El Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Coahuila demostró su talento en Portugal en los festivales Folk Cantanget y Dancas do Mondo, que se realizaron en el país durante el mes de julio. Durante el folk Cantan Head, el ballet tuvo la oportunidad de convivir con grupos de 10 países, entre ellos Sudáfrica, Brasil, Colombia, China, Egipto, España, Georgia, Rusia, India, Sri Lanka y Portugal. Además, en sus participaciones en Danzas do mundo, compartieron escenario con grupos de Perú, Bolivia, Serbia, Kenia, Croacia, República Buriatia, Rusia y Bulgaria. Cultura la Coordinación de la Unidad Norte de la UADC extiende hasta el 30 de agosto del 2019 el plazo para participar en la convocatoria Antología de Cuento y Poesía Letras Universitarias. Los interesados deberán ser estudiantes inscritos y activos de las escuelas y facultades de la Unidad Norte. Los trabajos se recibirán en el correo electrónico letrasuniversitarias.hotmail.com Los ganadores se integrarán a la antología titulada Letras Universitarias, Antología Literaria de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila la Unidad Norte, la cual será publicada en coedición con la Editorial Pape. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber.